Estamos flow campamento, no bulla. Oigan que lo que es. <ríe> hay gente que yo hice un videito que esta semana. Señores, Roche de los míos, Roche muchachos míos, míos míos del clan, de mi mismo bloque. Y nadie me va a poner a que con gente que son mía. Yo en ningún momento dije que Roche me ha copiado porque es que te digo, él está bien y él, él tiene ideas. Él tiene sus ideas, tú entiendes lo que te digo. No es que él me está copiando, sino que coincidencialmente. Dimos con coincidencia con el mismo disco. Ese disco nosotros lo grabamos hace como dos años, cuando empezó, la, cuando empezó la pandemia. Se llama Pelucha, sí mismo, pero eso no importa. Por ejemplo, él tiene un disco ahora mismo que se llama Los Aparatos y el Alfa también. Sino que coincidencialmente nosotros coincidimos y grabamos. Grabamos, como quien dice, una canción que se parece, pero aquí nadie está copiando a nadie. Nosotros lo que más tenemos es Torra y Rochi de lo mío, él está frío. Él está frío con los reales tigres, con los Viecuel y con los tigres de la calle también, que son mis mismos tigres. ¿Tú entiendes? Entonces al final de la jornada no malinterpreten la cosa, que la gente por el sonido hace un yun yun. Y en esa canción, esa canción viene para la calle, pero una cosa no tiene que ver con la otra porque son nombres que coinciden, que peluche, porque es el código de la calle que está corriendo ahora a nivel de tiguerones que se ven peluche como se ve uno y nosotros andamos peluche, peluche, peluche. En esa canción sale El Fecho, La Insuperable, Dani Punto Rojo, Fusion, Chimbala. Tú entiendes, Vicini y, y tú sabes que lo que es Aiden produciendo Venimos con una vaina, le vamos a dejar de cansar de él porque en realidad él tiró su tema alante y está muy bien, sonando bien en la calle y después venimos nosotros y soltamos el de nosotros ¿Tú entiendes qué es lo que es? Pero Rochi es todo el mundo está claro con eso Ya tú sabes, la máquina es racoto